Estoy con la cámara vieja y entre que mi vista va muy va, bastante cegato y todo Bueno, pues venga, diario... Un diario de trail, ¿vale? Eh, ya me he arreglado las cosas Bueno, ves, esto es la huella del delito, de ponerme un poco de esparadrapo Ahora guardaremos todo eso detrás en el maletero, toda la ropa de, digamos, de normal y, y ya está, vamos con el Polar H6, ya lo hice el otro día, el reloj por encima No sé si cogeré el cortavientos Ahora ha subido, marca ahí 16, pero no son 16, había 11. O sea que como le da el sol a la, al, al retrovisor, como está el sensor, marca más. Pero habrá 11 grados, 12 grados, ¿vale? Bueno, pues cortavientos en todo caso, no sé si lo voy a echar. En último momento voy a decidir si lo meto aquí detrás. Porque tampoco vamos a ir mucho rato expuestos ahí en zona muy mala. Y será ya la, casi la una cuando estemos en esa zona. Entonces, al en principio, pues es verdad que el airecillo. Esta tarde se puede nublar, es lo que dice el tiempo. Y hasta llevamos cosas de estas, ¿vale? Los típicos membrillos puestos así en plan para sacarlo rápido. que es esto? Helios, ¿vale? Son Helios, bueno, no es que sea por mejor o peor, simplemente es la marca que hay que hace eso, ¿vale? Y ya está, vamos con las mallas, las mallas nuevas que ya hace un mes o... o más que las tengo, pero bueno. Las mallas nuevas, ¿vale? Las XT8 de bambas y ya está, no hay mucha más historia, vamos ahora los auriculares con todo, que lo llevo esto todo enganchado, auriculares, eh, luz trasera, para cuando voy por la carretera, vale y gorra, que hace un poco de emisión de todo, si te llueve, te quita un poco la sensación de lluvia, un poco la visera, porque aquí va, va hueco, aquí yo no llevo, o sea, mi gorra en visera, ¿Eh? no es gorra, es visera ¿Vale? y... pero bueno, yo como llevo pelo ahí se queda concentrado y tapa y ya no, no hace frío o no hace sol ¿eh? para que no, el, el te aísla un poco y... y qué más iba a decir mira, veis, aquí tengo las zapatillas para cuando hago los entrenos más pisteros o asfalto o entrenos más pisteros las higgers Igual Higger que bueno, va bastante bien, va bastante bien. Yo diría que me ha quedado la talla un poco estrecha. Yo diría que me ha quedado la talla un poco estrecha. Es un 44, pero a veces me rozan un poco los dedos arriba, y no sé si es porque he cogido una talla un poco estrecha. Puede ser, o sea, un poco... Bueno, a lo mejor cambié un poquito la horma o algo y tendría que coger un 44 y medio. Puede ser que ahí esté el fallo y por eso a veces me rozo un dedo por arriba. Vale. Eh, y más, más, más pues ya está ya está, no hay mucho más así llevo un <risa> pan de leche un pan de leche que lo he cogido por sí, entre que desayunaba y luego tal. Digo, mira, me cojo un pan de leche y lo llevo ahí de reserva. Y me parece que me lo voy a llevar la mitad. A lo mejor pego un bocabora y me llevo el resto por el camino por si acaso. Porque cuando vengo aquí arriba, eh, pues nunca sabes si puedes tener algún problemilla o algo. No, no voy a llevar guantes porque no hace temperatura para guantes. Eh, pero bueno, cuando estás por ahí arriba puedes tener un problema o algo. Y que se te alargue la cosa. Entonces parece que no, pero un panecillo ahí extra o medio panecillo extra bollo de leche de estos pero voy a enseñarlo bien, porque si no lo vais a ver bien es esto, es un bollo de leche vale, están bastante buenos ¿vale? pues esto te puede solucionar ¿qué no? pues lo tiráis y se lo comerá algún pájaro si ves que últimamente dices, mira, esto no lo voy a gastar lo tiráis algún pajarillo, algún o alguno, se lo zorro, alguno se lo comerá ¿vale? eso no se va a quedar en la montaña seguro, siendo comestible no se queda seguro, ¿vale? así que venga, vamos a acabar de... ...de poner las botellas, que las tengo aquí, las botellas, las la botellas, bueno, los soflas, los tengo aquí debajo ya montados, ¿vale? Los voy a sacar ya para arriba, y... y ahora los meto y ya está. Así que ya empieza a ser una época buena, que es lo que me gusta a mí, una época un poco en que ya no tiene, ya puedes de aquí pronto, a las 11 algo de la mañana que no tienes que esperarte a la 1 o a las 12 porque hace mucho frío entonces ya se me cal... no me va bien el tiempo ¿no? el, el cálculo de, de horas que estoy fuera no me, no me va bien ese horario y entonces ahora empieza el tiempo un poco bueno que puedes hacer de 11 a 1, 11 a 2 entrenar y, y no tienes mucho frío ni mucho calor, es la época buena esta es la zona de calentamiento son los primeros dos kilómetros aproximadamente que tenemos un poquito sube-baja y ahora luego ya empieza la subida un poco constante pero todavía veis y que ya no sube-baja Venga, que os voy a enseñar una charca que tenemos aquí? Hacemos una pausa. Ya está. Bueno, pues esta es la... Hay dos charcas que yo conozca. Tenemos dos aquí en la zona de los indicios. O la mecha por arriba. Está el agua transparente hombre hay algo de algas. Pero bueno, más o menos. Estaría bebible. Estaría bebible, más o menos, ¿vale? Pero es que está vallada. Pero bueno, en caso de emergencia... Uy, ya pilla un pincho. ¡Un pincho! A ah, ver, nene, quítate de ahí. A ver. Bueno. Luego más arriba hay otra. Yo en realidad no paso por aquí al lado nunca. Pero bueno, ya que la han desbrozado y está un poco limpio esto, los jabarís. Que van catando. ¿Eh? que van catando zonas. A ver si hay, pues supongo que lombrices o raíces de algo. Bueno, el día, bueno, está aceptable, está aceptable, hay sol con nubes, aceptable, no, la temperatura no es muy fría, yo ahora que vengo de hacer subida, pues tengo calor, y luego tendría que ir más corta, pero claro, es que luego cuando empieza el viruji en las zonas normales, el airecillo viruji de lado, te va, te va entrando, entonces no puedes, tienes que llevar una cosa que valga un poco para todo pues venga, otro pincho, ah no, ya lo he dejado ahí pues venga, vamos a continuar por ahí, por ahí, por ese lado llevamos 16 minutos, 2,55 kilómetros ¿Vale? De subida, ¿eh? La parte esta, la última, subida lenta ¿A cuánto sube? Pues a 8 O algo así Dice que no te bañes, pero ¿cómo te va a bañar Si está cerrado? Está cerrado Con candado pues esto, bueno, eso que se me olvida decirlo, esto en teoría es para que eh, si necesitan por emergencia los bomberos llenar, eh, no sé si un helicóptero también podría ser, también un helicóptero, no sé si hay profundidad suficiente para que un helicóptero meta la bolsa aquella que lleva y la cargue, quizás si sí es suficiente, no lo sé, habrá un metro poco, un metro y poco de profundidad, pero en principio, eh, estas balsas son para, para tema bomberos, para el tema incendios, ¿vale? Prevención, ¿ves? Prevención de incendios forestales, ¿vale? Balsa de Cambellá, Bonsen con gos. ¿Eh? Y es eso, luego más arriba hay otra que la gente no sabe que está, porque si no subes realmente y te pones como por encima, no la ves. Y, y esta se ve desde arriba, desde Pugresión esta se ve, sí, más o menos se ve a lo lejos. Y dice, ¿dónde estará eso? Pues está, Es desviarse un poquito, ¿vale? Y ya está. Así que bueno, lo tienen bastante controlado, a pesar que no se llenan, en principio no se llenan, no hay no hay lluvia, o sea, no hay can canal que, que la llene, se llenan con la lluvia simplemente, ¿eh? solo con la lluvia. ¿Vale? Ponemos el crómetro de nuevo, vamos para arriba. 27 minutos. Se nota un poquito, se notan, eh. Se notan que no es lo mismo, eh. Se va más despacito, eh, para subir. Se da un poquito, eh, que carga un poco más. Alguna pulsación quizá extra para hacer lo mismo. Se nota que no. ¿Qué razón para subir? A ver si se ve. Sí, ahí. Vamos, primera parada aquí, ahí al santuario, ¿vale? Primera parada. Bueno, llevamos unos 5 kilómetros y unos 300 positivos, más o menos, ¿vale? Contar que el primer kilómetro y medio, más o menos es, no con mucho desnivel, ni sube baja. Entonces ahora por la primera parada, bueno, no pararemos, pero... Un decir, primer toque hay un santuario y desde ahí seguimos al acantilado, que son dos kilómetros más, y luego dos kilómetros más más o menos, hasta el castillo, al, al clascar. Y ahí en principio nos podemos dar la vuelta que habremos hecho 10 y 10, 20. Pero si no, pues seguimos un poquito para arriba. Secamos un poco más de nivel, ya veremos. Depende de repente, la carne me estoy tomando con calma porque, aparte de que no vengo últimamente aquí, estoy teniendo enteros un poco más de velocidad. Eh, ya digo, la falta de costumbre de hacer esto, este perfil justo este, he hecho series de cuestas, pero no es este perfil exactamente. Entonces, pues bueno, notas que no vas ideal y luego las bambas las bombas frenan bueno, ni tan mal, eh 46.20 aquí arriba, pues no está tan mal quizá... me he pensado yo que iba peor de ritmo y al final tampoco iba tan mal de ritmo con tanto que me he un poquito a la balsa que ya de agua que hay que sumar medio minuto más 45 y medio no está mal venga, ahora solga la acantilado seguimos subiendo, hay un poquito de bajada pero vamos, básicamente para arriba Térmica Significa bueno, que, un poco más. que noto calor en las piernas Noto calor en las piernas Noto más calor que ahí abajo Ahí abajo se notaba más frío Por lo que sea Pues se hace un poco Digamos el aire caliente sube ¿eh? Y entonces se nota extraño Porque sube y hace calor en vez de hacer frío, 56 minutos, o sea que llegaremos para 57 y medio ahí, más o menos, está bien. La inversión térmica se acabó enseguida, ¿eh? En cuanto llegué arriba, empecé a bajar nada, ya estaba. Es la otra cara de la montaña y ahí ya no hay. Ya no hay truco, así que hace aquí fresquete. Airecillo frío. Se nota un montón que la bamba, hostia, cuesta levantarla. Sí, se nota, se nota. Se nota que dices, cuesta levantar la rodilla. Se nota. No van mal, pero son estables, todos las están bien. El problema es el peso. En la bajada se supone que son unas bambas buenas para bajar. Por ser estables mucho agarre, no flechan demasiado. Ahí no notan las piedras. Sean buenas para bajada técnica. Pero para subir cuesta levantar la rodilla. Bueno, voy a subir un poquito más. Voy a mirar el del nivel. Mira, 564 positivo. Estamos a 800 metros del nivel del mar, ¿vale? Sobre el nivel. 564 positivos, 57 negativos. Pues... Eh, a 7 a 11, vamos, de media. 7 minutos a 11 el kilómetro. Hemos llegado más o menos ahí en una hora 12, una hora 13, kilómetro 10 más o menos dice algo ahora subimos un poco esto cogemos un poco la pista que llevar para eh, ¿cómo se llama? San Martín para San Martín de Centellas y ahí nos daremos la vuelta y ya está. Y ya tendremos la sesión de echar. Trabajo cumplido el lunes. ¿eh? Sin tampoco echar el hígado. Simplemente hacer, acumular una cosa. No sé, 22 kilómetros, 23 de, de distancia y unos 700 positivos, algo así. 11,6, ya salimos, checamos 23 para hacer un poquito más, pues será 24 voy a comerme ya el, el tercero el tercer membrillo calcular cada 4 o 5 kilómetros. si nos lo hemos tomado, por ejemplo, el 4 4, 8, 12. vamos a hacer el 12 ahora a ver, un poco más 75 bueno pues venga ahora me doy la vuelta paro esta toma nos vemos ya más para abajo, ya no intentaré no grabar mucho para que se haga muy largo y ya está Voy 7.06 el kilómetro 7.06, 8.8 kilómetros De nivel 600 y algo ¿Vale? Y ya hay poco de nivel de vuelta Muchas veces está ahí, hay un lado ahí detrás, venga, y ahora ya desde aquí hay 10 kilómetros justos, más o menos, hay 10. Pero que tampoco tengo ganas de apretarle mucho en la bajada. La bajada siempre tiene riesgo. Si una piedra mal o algo, te caigas. Entonces, tampoco aquí le puedes meter como si fuera una pista sencilla que dice: Bueno, meto ritmo y ya está. Aquí también hay que vigilar no caerse. Portan aquí, ya seguiste ocho, bien, bien, bastante seguras. del perante y entras un poco fuerte y ¿eh? se puede probar el agarre de las olas en arena que se mueve la anilla de esta ¿no? no, agarran bien ¿eh? agarran bien, bueno con las otras que llevo también agarran bien pero podemos decir que aquí está un poquito extra un poquito más que unas de las otras dos que uso las Cushion y las MT2 Quizá agarran un pelín más, un poquito por encima Pero bueno, la otra agarran lo suficiente ¿eh? Grabo y así no, apreto. <ríe> así no apreto Bueno, esta es la zona que se puede apretar bastante bajando ¿no? Siempre que quieras destrozar las rodillas Y la espalda yo bajaré conservador y ya está ya he apretado un poquito la otra zona anterior yo voy a 6.15 de media hemos ganado un minuto la media de, de cuando hemos subido que subíamos a 7.15, luego nos hemos dado la vuelta a 7.06 entonces bueno, ya hemos bajado un minuto la media ahora simplemente ir haciendo pero sin esforzarse demasiado sin apretar mucho porque ya digo, aquí la rodilla la espalda sufre todo eso. es Cuando estás compitiendo en una carrera, puedes decir: Mira, lo doy todo, ya me recuperaré. Pero un entreno no, porque mañana si podamos, entregaremos. Entonces, hay que conservar el coche, hay que conservarlo un poco en condiciones. Estamos bajando a 4:45, tampoco es tan flojo. 5 positivos para hacer 700 así que voy a dar una vuelta aquí abajo subo los 5 metros 98 solo faltan 2 bueno da igual, me doy la vuelta subo estos 2 o 3 y ya está Qué raro me escucho cuando me oigo hablar en los directos de música venga, aquí mismo me doy la vuelta me faltan 2 yo soy 98 se entera mucho del desnivel y a veces se te ahorra algún metro. 700, ya los tenemos, 601. Venga, me doy la vuelta. Y acabó. Quedan 500-600 metros. ¡Venga! Ya se acaba. 24K, 704 positivos. 5 kilómetros 5.44 dobra 28 netas 6,11 sí, de media 24,04 kilómetros muy eh, bueno, si aquí aceleramos un poco 6,10 de media más o menos razonable bueno, pues venga Voy a, a para aquí Los datos, que bueno Más que nada mirar el curso Vamos a ver. Vale, ya lo hemos parado 29.05 Lo guardamos Lo guardamos Train f 4305 eh. Si os fijáis No hemos apretado mucho porque en la parte del anaeróbico solo hemos hecho 0,5 cuando hacemos a veces ya sabéis los circuitos por allí por el pueblo más pisteros, más de velocidad subimos a 2 y algo a la zona anaeróbica subimos un poquito más ¿Eh? entonces bueno lo hemos sido conservadores razonablemente razonablemente venga eh, aquí tenemos 1600 calorías, 1693 vale, vamos a a mirar más datos a ver si me dice un poquito logro nada, miro de hecho vamos a mirar la última mira, pulso medio, creo que cien, no, este es el que tengo ahora, 137 157 al máximo 92 en alguna parada al mínimo de las últimas cuatro horas 137 las pulsaciones que tenemos ahora mismo, eh, a tiempo real ¿vale? eso es a lo que estoy ¿vale? vamos a ver hoy a ver si me dice un poquito de datos, detalles yo esto soy un poco Un poco negadito, ¿eh? esto ya lo tenemos Esta pantalla Bueno, aquí tenemos las frecuencias 129 161 máxima 149 de media Pues no es tan flojo ¿eh? 149 de media no es tan flojo ¿eh? Pero debe ver que me queda un poco seco Una boca un poco seca Cadencia 170 Pasos por minuto significa Que no hemos andado no hemos andado, yo diría que nada, cero segundos, cero segundos. Yo lo intento hacer, intento en los entrenos no andar si puedo, si puedo no ando nada, cero. De no ser que tenga un circuito que tenga mucha inclinación y tenga que andarlo, pero si no, yo intento ir despacio, pero correr, trotar, no andar en ningún momento. Eh, sí que es verdad que para las carreras necesitaríamos andar, entrenar mucho a andar, sí. Yo, de hecho, a los corredores, si puedo, eh, les pongo. Eh, las dos tres últimas semanas antes de las carreras si tienen todo el trabajo hecho del resto ojo, de volumen porque si no tienen volumen no, no les pongo a hacer series de cuesta andando porque están perdiendo kilómetros que los necesitan luego para aguantar una carrera larga entonces lo que no vamos a hacer es tonto es decir bueno esta semana te dedica un día a hacer solo 5 kilómetros andando cuando podían meterle 17 o 18 o 20 corriendo me entiendes y acumular y que luego la pierna aguante sin calambre vale entonces eh, hay que tener como unas prioridades en el entrenamiento, si tienes el trabajo hecho de volumen, tienes el volumen todo hecho, digamos, en la recámara, tú dices tengo que hacer 80 semanales, lo tiene hecho, perfecto, pues vamos a hacer series de cuestas, andando, corriendo, como sea, pero si no tienes el volumen, la prioridad es el volumen. Es la prioridad para ultras, eh Ultras 50-60 kilómetros, Ahí el volumen, bueno, y para 40 también necesitas un volumen, si no, tampoco vas a ningún lado Vale, bueno, pues eso Training F Y todo eso ya estaba Y la otra pantalla Ascenso 705 Descenso 685 Vale Y no sé si tiene algún dato más No, ya no hay más dato, no hay más datos, vale Pues venga, aquí lo dejamos nos vamos, yo el coche y voy para casa, ¿vale? Estamos en la mella del valle, ¿eh? En la media del valle, ¿vale? O la Amella del Valles. Yo no sé por qué dicen Amella, si se dice mucho mejor la mella. Todo el mundo le dice la mella. Venga, hasta la próxima. Diario de trail, episodio 67. ¿vale? Venga, hasta luego. Esta noche posiblemente, hoy lunes, posiblemente hagamos directo de trail. A estaros atentos, que posiblemente hoy haya directo de trail esta noche. Fijaros qué bonito se queda el pelo después de llevar la gorra, pero bueno, yo tengo aquí un peine ahí, ¿eh? siempre. Pero digo, lo voy a poner para que veáis qué bien cómo se trata el pelo, ¿eh? el acondicionador y tal. Queda súper bien después de, de corredor, ahí pico. Bueno, eh, pues nada, bonus, bonus track. Al final voy a ver a mi madre, ya he comentado a mi mujer, digo, mira, iba a ir para casa. Pero luego digo, hostia, digo, tengo que ver a mi madre que no la he visto este fin de... Bueno, llevo varios días que no la he visto y digo, pues mira, digo, empalmo y ya está, y digo, venga, sin comer, pero luego digo, bueno, sin comer, digo, va, digo, si a veces está bien, digo, no, no, si, a veces va bien, porque además ahorras, además ahorras, te coges un bote de estos, y mira, hoy, hoy me ha tocado esto, litoral vegetal, garbanza con que además, acto para vegetariano, es decir, no lleva nada, pero bueno, que si llevar algo, yo no soy tan fino, ¿vale? Y ya está, aquí las tenemos, tenemos a las amigas, los garbanzos, bueno, los amigos, garbanzos con espinacas. La lástima es que tendría que haberme traído un hornillo, pero ya otro día lo voy a hacer, ¿eh? de llevar el hornillo de alcohol preparado y aquí que estoy súper bien porque estoy en plena montaña y súper bien para aquí en un sitio limpio, que no haya peligro de nada, pues ahí pongo el hornillo y en un momento me los caliento, ¿sabes? en la propia lata, incluso, casi no hace falta, en casi en la, en la misma bandeja esta, ¿eh? prácticamente, con notación oxidable, pero bueno, pues eso, digo, va, pues venga, voy a comer rápido, y ya en palmo voy a ver a mi madre, que la tengo que ver pronto, porque luego ellos cenan muy pronto, en la residencia cenan súper pronto, entonces no puedo ir tarde, no, si yo me pongo a ir a casa, como y tal, voy y ya voy muy justo, ¿vale?, así que lo hacemos así, oiga el con espinacas, es lo que ha